Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com -okay Vamos a reseptear a la inversora L396 Del error de almohadilla, ¿listo? Una almohadilla de tinta ha llegado al final de su vida útil Así como ven en pantalla, tanto en español como en inglés ¿Listo? Primero eliminar impresiones en cola, perfecto, damos, damos en cancelar y borramos las impresiones en cola, listo, ok, damos clic en ok este mensaje, abrimos el, el programa, recuerden que deben tener el link del de, archivo, está en la descripción para que me contacte o me contactas para enviarte el link, enviarte a tu correo electrónico o a tu whatsapp o hacerte un remoto tal cual como estoy haciendo en este momento, listo, está la llave, la llave, esta llave no se crea, esta llave simplemente se genera cuando me envíes la ID listo, está, aquí está la llave, ya la has comprado me la, eh, me la compras, abajo está en la descripción los datos de contacto para que me contactes y hagas la compra, listo, damos clic acá se abre el programa, perfecto, client select correcto, debe estar conectada la impresora al puerto USB Aquí está, USB 3, l 396 y ese correspondiente, perfecto, clic en OK, luego clic en Particular, Waste in Banco, damos clic en OK, clic en Main y damos Set, ok, se nos muestra el 100%, ahora vamos a darle clic otra vez en Main y clic en Resetear, listo damos a aceptar y esperamos a que se haga el reset si sale este error de comunicación no se preocupe, nuevamente clic en inicializar y clic en aceptar y ya quedó reseteada, esperamos que apague y enciende la impresora y ya vuelvo ok vamos a clic en aceptar, perfecto, ya apagó clic en aceptar, cerramos la ventana y revisamos, ya podemos cerrar, cerramos aquí perfecto recuerda a lo wilton reset resetok.com, vamos a darle clic aquí listo, ok, ya quedó perfecto, ok, esto ha sido todo, si te gustó el vídeo por favor dale clic en me gusta